con lágrimas y deciden entregar sus vidas al Señor. De hecho, muchos de ellos se consagran a Dios y son fieles al Señor. Sin embargo, para realmente amar a Dios, no basta solo con ser fiel y servir con entusiasmo en la iglesia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, enfatiza, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos, no son gravosos. Hermano, los preceptos de Dios, incluyendo los diez mandamientos, no son una carga difícil de llevar, ni son difíciles de obedecer. Los que en verdad aman a Dios, los pondrán por obra en sus vidas con gozo y alegría. Y Juan, capítulo 14, versículo 21, agrega, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, si tiene verdadera fe y ama a Dios, hará lo que Dios le pide hacer. Si no obedece los mandamientos, a pesar que diga y rediga que ama a Dios, esa confesión no será cierta. Hacer lo que Dios le dice debe hacer, no hacer lo que Dios le manda, no hacer Despojarse de todo lo que Dios le pide debe despojarse y guardar lo que Dios le dice debe guardar. Todo eso es la evidencia de una fe verdadera. Espero que amen a Dios no solo de palabra, sino en verdad y con hechos, viviendo una vida íntegra y pura que será la mejor evidencia de su amor. Entonces Dios lo bendecirá abundantemente como muestra de su amor. Es mi deseo que a través de esta serie de prédicas, lleguen a comprender claramente la voluntad de Dios y la pongan por obra en su vida. Hermanos en Cristo, hoy vamos a hablar de los celos, los arrebatos de ira, las disensiones y herejías. En primer lugar, definamos el término celos. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando siente incomodidad, o malestar porque piensa que otra persona es mejor que usted o porque tiene éxito en su vida o goza de mejor posición o estatus que usted. La magnitud o intensidad de ese sentimiento difiere en función de cada persona y de cada circunstancia. Hermano, si siente algo de esto es que tiene celos. Si esa emoción crece, se convertirá en envidia. Los celos y la envidia los llevarán a dañar o perjudicar a alguien. La ira, que es producto de esa raíz de maldad, causará disensiones, peleas, disputas e incluso el asesinato. Muchas obras de la carne, incluyendo la envidia, se derivan de esta misma raíz, los celos. Hermanos, los celos es un pecado aborrecible y peligroso que mata el espíritu. Proverbios capítulo 14, versículo 30, señala, «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». Los que tienen celos sufrirán como si tuvieran cáncer a los huesos solo por ver o saber que a otros les va bien. ¿Se imaginan lo doloroso que son los celos? Todos ustedes lo han sentido, ¿verdad? ¿Verdad? En la Biblia tenemos a Lea y Raquel. Ambas se tenían celos la una de la otra. Y a pesar que eran hermanas, le causaron tremendo problema a Jacob, su esposo. Génesis capítulo 30, versículo 1, menciona sobre esto. Y dice... Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Hermano, Raquel se quejaba con Jacob como si él fuese responsable de su esterilidad. Esta actitud de Raquel afectó posteriormente a sus hijos. Cuando Jacob amó más a José, hijo de Raquel, sus otros diez hermanos, Tuvieron celos de él y tramaron un plan para matarlo. Al final, lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. No tuvieron compasión de su propio hermano. Y todo esto fue producto de los celos que sentían. En la historia de Corea, también ha habido intrigas y asesinatos producto de los celos, en especial durante el periodo de la monarquía. Bueno, como les decía, los hijos de Jacob no tuvieron misericordia de su propio hermano y lo vendieron como esclavo. Y todo eso fue por los celos. Asimismo, el primer asesinato en la historia de la humanidad... Cuando Caín mató a su hermano menor Abel, también fue producto de los celos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice, Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, los celos dan a luz el odio e incluso pueden llevarlo al homicidio. Esto ha sucedido innumerables veces a lo largo de la historia de la humanidad. Si odia a su hermano, escúchelo bien, Dios le dice que no tiene vida eterna. Aunque no haya matado a alguien ni haya cometido algo grave, si al examinar su corazón descubre que todavía le queda alguna raíz de celos, lo insto a extirparla de su ser cuanto antes. Yo, particularmente, tengo muchas cosas por las que debo estar agradecido a Dios. Aún antes de creer en el Señor, nunca sentí celos ni envidia de alguien. Si uno de mis compañeros de clase en el colegio era elogiado por el profesor, yo me alegraba. Jamás envidié algo de otros, y ahora que creo en Dios y en el Señor, mucho menos. Sin embargo, cuando interactúo con hermanos de la iglesia, me doy cuenta que muchos tienen celos y envidia. En realidad, es difícil hallar a alguien quien no albergue esos sentimientos negativos. Pregunto, ¿por qué le molesta que otros progresen o sean bendecidos? ¿Por qué se incomoda si alguien compra una mejor casa o carro? ¿Por qué siente celos de otros? Hermano, la forma más rápida y sencilla para saber si tiene celos o no es probar si siente alguna incomodidad si a otros les va bien. Quizá le moleste que tal o cual persona, a pesar que se comporta mal o tiene mal carácter, progrese en su vida y los demás lo aprecian. Más aún, tal vez incluso llegue a odiarla, o guardarle rencor y desee tener lo que tiene, sea precio, cargo o título, deseando que algo malo le suceda. Asimismo, comparar la dicha y felicidad de otro con su actual situación también lo llevará a tener celos y además lo deprimirá al ver que otro es más reconocido que usted y se preguntará por qué no se siente bien ¿Qué ha hecho de malo para estar así? Esos sentimientos lo llevarán al desánimo y al desaliento. Esto se da con mayor frecuencia cuando se compara con otros que tienen su misma edad o los mismos años de creyentes o que sirven en el mismo ministerio. Si no tiene celos y otros son apreciados y considerados, eso lo alegrará tanto como si usted mismo fuese el reconocido. Si elogio al hijo de un hermano de la iglesia, pregunto, ¿acaso eso lo incomodaría? ¿O se molestaría porque piensa que su hijo es mejor que el niño que he encomiado? No debería sentirse mal. Ahora bien, si su hijo ha hecho algo bueno y es ponderado por ello, pues alégrese como buen padre por tener un buen hijo. Como ama a su hijo, si otros lo elogian, debería regocijarse y estar agradecido a Dios por su hijo. Dios le dice que debe amar a su prójimo como a sí mismo. Si hace esto, no habrá razón alguna para que critique y tenga celos de otro hermano o hermana. Si tiene un corazón de espíritu, estará agradecido por todo y a todos, no solo si se trata de su familia o hijos. Igualmente, en un grupo, célula o asociación, si alguien de menor cargo que usted es reconocido por otros y es elegido como líder, deberá estar agradecido y dispuesto a colaborar con él. Esto ya ha sucedido en esta Iglesia en anteriores elecciones en las diferentes asociaciones de hermanos. Si antes Usted era presidente o líder de un grupo de hermanos y ahora es vicepresidente o secretario, acepte esa decisión y ese puesto como una oportunidad de bendición. Dios le está dando una nueva oportunidad. Quizá creía que estaba haciendo una buena labor como líder. No obstante, ahora al ocupar ese nuevo puesto como asistente o secretario, podrá examinar el comportamiento y la forma de ser que tuvo cuando era líder. Y si es honesto consigo mismo, podrá ver las cosas buenas que está haciendo ahora quien está a cargo del departamento o asociación. Así podrá examinar su corazón y ver si durante su gestión servía a los demás o simplemente quería que lo sirvieran. Ahora que ya no es líder, deberá servir a quien es líder. La pregunta es, ¿lo está haciendo de todo corazón o no? Tal vez, como ya no es líder, se sienta menospreciado o incluso desanimado por ocupar un cargo de menor jerarquía. Reitero, es una magnífica oportunidad para examinar su carácter y ensanchar su corazón. Quizá así se dé cuenta que no trató bien a los demás y que, por eso, Dios lo ha puesto en un cargo inferior para que aprenda a servir y no a ser servido. De esa manera, la próxima vez que Dios lo promueva a otro cargo puesto, sabrá que ser líder no se limita solo a dar órdenes, sino a a dar el ejemplo a los demás y estará agradecido por ello. A través de esa situación habrá ensanchado su corazón y llegará a ser un vaso de honra para Dios. Es lo mismo si administra una tienda o bodega. Si la tienda de su competidor vende más que la suya, no debería desanimarse ni deprimirse pensando que la otra tienda le está quitando clientes. Más bien, debería alegrarse de corazón porque a su competidor le va bien. Y, al mismo tiempo, deberá orar para que Dios también lo bendiga a usted. Hermano, en este mundo de competencia, si algunas compañías mejoran en sus ventas, otras empresas reducen los precios a fin de captar a sus clientes. El problema es que, al ver esto, la otra empresa reduce más sus precios. Así continúan y, al final, ambas quiebran. Bueno, retomando la prédica, el rey Saúl tenía un hijo de nombre Jonathan o Jonathan. Jonathan quiso a David desde que lo conoció y ambos se tuvieron un inmenso aprecio y amistad. Sin embargo, en un sentido carnal, Jonathan pudo haber considerado a David como su enemigo. Se suponía que él iba a ser el heredero del trono de Israel luego de su padre Saúl. No obstante, Dios ya había escogido a David como rey de Israel. Repito, se suponía que Jonathan iba a heredar el trono de su padre. Sin embargo, Dios ya había ungido a David como próximo rey. Jonathan muy bien pudo haber pensado que David le estaba arrebatando el trono que por herencia le correspondía. No obstante, Jonathan ayudó a David y lo alentó cuando su padre lo perseguía para acabar con él. Primera de Samuel capítulo 23, versículos 16 y 17, relata este hecho. Y dice,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 espiritual, un corazón de espíritu lleno de la verdad. Cuando otros progresan o les va bien, debería alegrarse. Y si otros sufren o enfrentan problemas o dificultades, debería condolerse juntamente con ellos. Hermanos, por favor, desechen todo tipo de celos y envidia y sean felices viviendo en la verdad y teniendo un corazón puro y genuino como el de un niño. La siguiente obra de la carne que vamos a tratar es la ira o los arrebatos de furia. No sé si han visto algunos que cuando se enojan alzan la voz, maldicen, gritan groserías y son violentos. A veces incluso llegan al asesinato. Dios dice que si alguien lo golpea en la mejilla derecha, debe ofrecerle también la izquierda. Si lo obligan a cargar algo por una milla, hágalo por dos. Si le exigen el abrigo o la capa, ofrézcanle también la camisa o la túnica. Ningún cristiano debe usar la violencia, sea física o verbal. Jamás deben amenazar ni insultar a alguien. Volviendo a Saúl, Saúl tenía celos y envidia de David y continuamente trató de matarlo. Sin embargo, Jonathan, su hijo, amaba a David y trató de protegerlo y salvarlo de su padre. Un día... Jonathan le dijo a David que no se presentara ante Saúl porque sabía que su padre quería matarlo. Al enterarse de esto, Saúl se enfureció de tal manera con su hijo que le dijo de todo. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 30, narra este episodio y dice, «Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí» ¿Para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Hermano, en este pasaje Saúl está llamando a su esposa mala madre. Otra versión traduce este pasaje de la siguiente manera. Tú, estúpido, hijo de prostituta, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Aún así, Jonathan habló a favor de David y Saúl, en un arranque de ira, le arrojó una lanza para matarlo. Saúl insultó a su propia esposa y a su hijo, a quien incluso trató de matar. Solo por eso podrá inferir que Saúl no podía ser salvo. Hermanos, es extremadamente difícil hallar a alguien en este mundo que no tenga cólera. No es que los que aparentan ser dóciles y mansos no se enfaden, tan solo aguantan ese enojo interiormente, más bien, si alguien que es introspectivo reprime su ira o cólera, por mucho tiempo, en un momento dado explotará y eso será peor. Reaccionará sin ningún tipo de control. A veces lo hará al beber licor y todo freno desaparecerá producto del alcohol. Todos tienen esa raíz de ira, cólera o amargura. Por eso, aún después de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, todavía mantendrán esa raíz. Ahora bien, con esto, no estoy diciendo que no será salvo solo porque se ha enojado un par de veces. No me malentienda. Aún si se molesta de vez en cuando, podrá arrepentirse de todo corazón y despojándose de esa raíz de ira y cólera, su temperamento y carácter se transformarán. No obstante... De cualquier forma, sea grande o pequeña, tendrá esa naturaleza pecaminosa llamada ira en su interior. Y eso podría, en cualquier momento, llevarlo a cometer una obra de la carne de muerte. De ahí que deberá extirpar esa raíz de ira y de enojo de su corazón. Si su ira o enojo aumenta y tiene algún cargo de autoridad como el rey Saúl, podrá dar rienda suelta a su ira sin que nadie se lo impida y aún podría llegar a cometer actos de maldad impensados. Hermanos, en los noticieros escuchamos de crímenes o feminicidios cada vez más crueles producto de la ira incontrolada. De hecho, en la actualidad, hay muchos esposos que usan la violencia contra sus esposas, las esposas resultan todas magulladas por los golpes. Tienen contusiones y moretones en varias partes del cuerpo. Y a pesar de la golpiza, muchas, por la vergüenza o por necesidad económica, no se atreven a denunciar a sus esposos. Ni siquiera se lo dicen a sus parientes. Hay familias que viven esta vida de terror hoy en día. Y, ¿saben algo? No son pocas. Por otra parte, hay padres que incluso llegan a abandonar a sus hijos y luego dicen que fueron sus hijos los que se fugaron de la casa. Hay otros casos peores y es cuando los mismos padres abandonan a sus bebés recién nacidos o de corta edad. Los dejan en un lugar alejado para que no puedan regresar a casa. Los dejan en cualquier parte. Y es que Estamos viviendo en este mundo cada vez más impregnado de maldad, cada vez más insensible al pecado y a la perversión. Hoy en día escuchamos noticias de crímenes horrendos que son producto de la ira descontrolada del ser humano. Hace poco, una persona mató a otra porque se demoraba mucho hablando en un teléfono público. Otro hombre asesinó a su mujer porque le respondió mal. Y ¿saben lo que decía? Decía que la amaba, pero no soportó que le respondiera mal. Pregunto, ¿es eso acaso amor? ¿Qué clase de amor puede ser ese? Amar es servir y sacrificarse por la otra persona y buscar el bienestar del otro. Por eso, hermanos, a mí me da mucha tristeza cómo se mal usa Tan fácilmente la palabra amor. Cuando uno es nuevo creyente y recibe por primera vez el Espíritu Santo y Dios lo sana o hace algún milagro en su vida, dice y redice que ama a Dios y al Señor. He visto eso muchas veces luego de cultos de sanidad. Muchos a quienes Dios ha sanado de alguna grave enfermedad se me acercaban y decían que amaban a Dios y al Señor y que le serían fieles toda su vida. A veces, ese entusiasmo duraba unos cuantos meses. No obstante, luego de un par de años, ya no los veía en la iglesia. Como habían recibido la gracia de la sanidad de Dios, estaban agradecidos. Sin embargo, poco después... Cambiaron, volvieron a sus hábitos del pasado y se alejaron de Dios. Hace poco leí un artículo. Se trataba de dos hermanos huérfanos desde muy temprana edad. El mayor había enviado al menor al colegio y lo había apoyado económicamente hasta que se casó. Eran muy buenos hermanos. No obstante, un día discutieron... Y el menor insultó a su hermano mayor. El mayor perdió el control por un instante y golpeó a su hermano menor hasta matarlo. Inmediatamente se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Hay muchos que han cometido actos de violencia que creían que... ...no podían ser capaces de cometer. En películas se ven esta clase de escenas... ...de violencia extrema... ...asesinatos y peleas a muerte. Y en muchos casos... ...el que ha asesinado... ...dice que fue producto de un arranque de ira... ...y que por eso apuñaló... ...o le disparó a otra persona... ...y la mató. Luego, al ver el cadáver... ...se lamentan inmediatamente... ...y se dan cuenta que en realidad han asesinado a alguien. La mayoría se afligen y conduelen. Si hubieran planeado un crimen, no se lamentarían. Sin embargo, como lo han hecho sin pensar, llevados por un arrebato de ira, se conmueven. Los que tienen algo de conciencia se entregarán a las autoridades. No obstante, los malvados seguirán acumulando maldad tras maldad. Intentarán hacer desaparecer el cuerpo de la víctima, sea cortándolo en pedazos, arrojándolo al mar o a un río o enterrándolo en un pasaje desolado. Por eso, hermanos, les ruego, desechen toda raíz de ira y de amargura, por pequeña que sea. Hermano, siempre habrá una excusa para enojarse. Y si no la tiene, la inventará. Dirá que alguien lo molestó o lo insultó. Sin embargo, debe entender que usted se enfada no porque otros lo incomodan, sino porque tiene esa raíz de odio y de ira en su interior. Los que no tienen esa maldad en su corazón y son tranquilos, no se molestarán incluso si otros los provocan. Les pido, por favor... Que se despojen de toda raíz de ira, cólera y amargura y sean humildes. Sean afables y apacibles. Así estarán en paz con todos en todo tipo de situación. Sin embargo, en este punto, permítanme aclarar algo. Hay una gran diferencia entre una justa indignación y la cólera o ira que es producto de la carne. El Señor Jesús... En una ocasión reprendió severa y duramente a los fariseos y los llamó serpientes, hijos de víboras. Creen que escaparán del juicio del infierno y en otra oportunidad tiró las mesas de los cambistas en el templo. Al leer la Biblia podrá ver lo hipócritas que eran los escribas y fariseos. Se suponía que ellos amaban a Dios y obedecían en forma perfecta su ley. No obstante, nuestro Señor los llamó hipócritas, mentirosos y malvados, y les dijo que no escaparían del fuego del infierno. En otra ocasión, repito, el Señor volcó las mesas de los cambistas en el templo. Claro, no era en el lugar santísimo. Nadie, únicamente el sumo sacerdote, podía entrar en ese lugar. Por eso, los cambistas y los que vendían palomas expendían sus artículos en el patio del templo. Ahora bien, todo lo que se encontraba dentro del terreno o campus del templo era considerado como si estuviera dentro del templo. Y los cambistas y los que vendían palomas estaban en el patio. Y ese patio se encontraba dentro del perímetro del templo. El templo en Israel es un espacio o área bastante amplia que puede albergar cerca de un millón de personas. En el patio se vendían palomas, ovejas y reces que se presentaban como ofrenda a Dios. Sin embargo, a pesar que eran para Dios, el Señor se indignó. Esta actitud no fue producto de la ira o del odio. Hermano, debe claramente diferenciar esto. Siempre. He enfatizado que jamás deben enojarse en la iglesia. Si lo hacen, si se pelean y discuten dentro de la iglesia, se olvidarán de la gracia que han recibido de Dios. Perderán la fe y, al final, se irán de la iglesia. He visto esto muchas veces. Y es porque si se enfadan o se enojan en el santuario, que es un lugar santo, es lo mismo que... Que despreciará a Dios. Nunca deben cometer pecado alguno dentro del santuario de Dios. Jamás deben cometer ninguna obra de la carne en la iglesia. En la iglesia se usan varias computadoras. Ahora bien, si aprovechando que nadie lo ve, ve pornografía o algún programa prohibido, Dios no lo perdonará. Claro está, no debería haber esas clases de programas nocivos en ninguna parte, pero mucho menos en la iglesia. Hermano, si en la iglesia hace algo que Dios aborrece, Dios no lo perdonará. Es un insulto grave para Dios y eso no será perdonado. Nunca deberá cometer esta clase de pecado. No obstante, si ya lo ha hecho, pues arrepiéntase una y otra vez con lágrimas y llanto en forma completa y pida perdón, implore perdón, a fin que Dios tenga compasión de usted. Si ama a Dios con pasión, si se esfuerza por alcanzar la santidad y cambia, quizá Dios lo perdone. Sin embargo, no se lo puedo asegurar. Yo no soy Dios. Como les decía, hay una indignación justa, que proviene de la justicia de Dios y otra que viene de la ira y la maldad. Cuando los padres regañan y disciplinan a sus hijos, algunos los gritan y les pegan con una correa ovara sin controlar su ira y odio. Esa forma de disciplina es producto de la ira y no es correcta ante Dios. Sin embargo, los padres pueden y deben ser estrictos y severos en ocasiones y reprender a sus hijos a pesar del amor que sientan por ellos. Esto más bien servirá para que no se pierdan en la vida. Y esta clase de corrección o castigo no se debe hacer con ira ni odio. Es muy diferente a la ira que menciona el versículo bíblico de hoy en Gálatas, capítulo 5. Proverbios, capítulo 13, versículo 24, subraya. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Tal cual señala el pasaje, el castigo en este contexto es correcto ante Dios. Espero... Que todos sepan diferenciar ambos casos. Como decía, si comete una obra de la carne y Dios lo corrige inmediatamente, es porque Dios lo ama. No se olvide que Dios, al que ama, disciplina. No obstante, si comete un pecado de muerte y Dios no lo corrige, es que no es hijo de Dios. Si no me cree, lea la carta a los hebreos. Será hijo del diablo y Dios lo abandonará. Ya no habrá razón alguna para que Dios lo castigue. Este es el caso de aquellos que pecan voluntariamente una y otra vez. Pecan sabiendo que lo que hacen es pecado. Por eso Dios no los considera hijos. La siguiente obra de la carne es las disensiones y herejías. Herejía puede también ser calificada como faccionismo. Disensión es cuando alguien quien se supone forma parte de un grupo se aparta de dicho grupo y forma otro solo porque no le agradan las decisiones del grupo mayoritario. Desde luego, esta suerte de divisionismo no se da solo porque un grupo de personas se lleven mejor o tengan una mejor relación entre ellos que con otros. Es, hasta cierto punto natural, que tenga más confianza con alguien que piense como usted o con alguien con quien tenga una mejor química, es decir, amistad. Sin embargo, los que provocan disensiones apartan intencionalmente a los que no opinan como ellos o no comparten sus métodos para alcanzar cierto objetivo o meta. Por eso se le considera una obra de la carne. Forman estas camarillas Buscando su propio beneficio y atacan o calumnian a otros Critican, juzgan y condenan a los demás Al final fomentarán un ambiente de odio, desconfianza y resentimiento generalizado Lo cual provocará discusiones, peleas y disputas Tal cual señala Proverbios Capítulo 18, versículo 1, que dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Los que promueven estas disensiones van tras su propia conveniencia y se oponen a la verdad. Hermano, en la Biblia podemos leer que Absalón, el hijo de David, incentivó la disensión y la división entre el pueblo buscando su propio beneficio. Desde el instante en que Absalón se decidió a conspirar para tomar el trono de su padre, comenzó a robar el cariño del pueblo hacia el rey, influyendo en su mente y pensamientos. Alejó al pueblo de David, arguyendo que el rey no se preocupaba por su bienestar, hizo que pensaran que solo él comprendía su situación y podía resolver sus problemas. De esa manera se ganó el corazón de gran parte del pueblo y logró que muchos se adhirieran a la rebelión. Hermanos, Absalón conspiró contra el rey, fomentó la disensión del pueblo y él mismo se separó de su padre. Sin embargo, no obtuvo lo que tanto deseaba. Parecía que al principio la rebelión iba bien, no obstante su final fue trágico y desastroso. Como Dios no estaba con él, a pesar de haber planeado toda la intriga de manera casi perfecta, no logró lo que tanto ambicionaba. Hoy en día, en las iglesias se dan con mucha frecuencia divisiones y disensiones y todos dicen que se dan en el nombre del Señor. Hermanos, la cabeza de esta iglesia y de todas las iglesias cristianas es el Señor Jesucristo, nadie más. Y cada iglesia tiene un pastor o ministro quien ministra y administra la iglesia. Ahora bien, el problema se presenta cuando alguien que piensa diferente al pastor forma un grupo que da origen a a lo que se llama una sinagoga de Satanás. Crean esas facciones diciendo que son de tal o cual pastor o líder, y por ende juzgan y condenan al pastor en funciones y a otros hermanos. Luego de fomentar discusiones y peleas, se van de la iglesia. Hermanos. Si el pastor está guiando la iglesia de forma equivocada, desde luego hay que decírselo y corregirlo. Sin embargo, si a pesar que el pastor está guiando bien la iglesia, un grupo se separa de la congregación, estarán cometiendo un grave pecado y Dios los juzgará por ello. Es lo mismo en grupos más reducidos de células o de zonas. Si se elige a un hermano o hermana como líder, deberán estar unidos con su líder y llevar a cabo el reino de Dios incluso, si ese líder no es perfecto. Si no están unidos, el reino de Dios no se podrá cumplir y Satanás interferirá en la iglesia. Hermanos. Busquen el beneficio de los demás, ya sea en la iglesia o en la sociedad, y traten a todos con amor y bondad, a pesar que no opinen como usted. Hasta ahora jamás he visto divisiones en esta iglesia. Sin embargo, ha habido intentos, personas que han querido formar un grupo disidente y llevarse a hermanos de esta congregación para formar otra iglesia. Por cierto, todos ellos dicen que me aman. No obstante... Deberá saber identificar a esos falsos hermanos de los verdaderos siervos de Dios. Los siervos de Dios siempre obedecen, no quebrantan el orden. Dios es un Dios de orden. El desorden no es de Dios. Si hay desobediencia, aunque digan que me aman, estarán mintiendo. El verdadero siervo de Dios escucha. Escucha los consejos y opiniones de los demás. Incluso de los más pequeños. Les voy a dar un ejemplo. Incluso entre los animales se fomenta la división. Hace un buen tiempo fui a orar a una montaña en la campina. Era un lugar alejado. Cerca de ese lugar donde estaba orando, un hermano de la iglesia ponía a pastar a sus cabras, como era su propiedad, la había cercado con vallas. Recuerdo que las cabras eran de color negro. El hermano no les daba alimento, tan solo pastaban en el campo. Sin embargo, pude ver que algunas cabras querían salirse del grupo principal. Una de ellas era bastante fuerte, pero no lo suficiente como para derrotar al líder. Así que, lo que hacía era traer a otras cabras a su lado y las guiaba a otro lugar en época de primavera. No se quedaban en el valle dentro de la cerca donde estaba el resto de la manada, sino salían del vallado e iban a otro paraje en la montaña. No obstante, luego que pasaba la primavera, ...y llegaba el invierno... ...retornaban al valle... ...debido al frío... ...sin embargo... ...cuando llegaba nuevamente la primavera... ...volvían a irse... ...debido a eso... ...este hermano me dijo que ya... ...no consideraba a esas cabras... ...como suyas... ...y les había dicho a sus vecinos... ...que si las encontraban... ...podían quedarse con ellas... ...repito... Ya no las consideraba suyas. Según él, lo habían traicionado. Y ya no le importaba si las pudieran vender o quedarse con ellas. Como no obedecían su voz, no le interesaba lo que les pudiera pasar. Bueno, en realidad nadie se llevó esas cabras. Más bien, siguieron pastando en la montaña. Pero lo interesante de este ejemplo es que unas cabras salieron del vallado debido a que la cerca no era lo suficientemente fuerte ni estaba bien profunda. Por eso se perdieron. Dentro del vallado estaban seguras, estaban en su hábitat que les era familiar. Fuera del cerco estaban perdidas y algunas no podían volver. Como no encontraban el camino de retorno, algunas comenzaron a balar, esto es, a dar de validos. En ese momento, el líder del rebaño reconoció ese valido. La cabra líder salía y guiaba las perdidas de vuelta dentro del vallado. Por eso, valga la anécdota, es necesario que en la congregación haya buenos líderes a fin de proteger el rebaño. He visto esta tendencia al divisionismo o separación aún entre los animales. Bueno, con esto concluyo. Un criminal sentenciado a pena de muerte pidió ver a su madre como último deseo. Cuando la madre vino a verlo, el criminal no le pidió perdón ni tampoco la consoló porque iba a morir. Más bien, le habló con rencor y resentimiento, le reprochó porque no lo había corregido siendo aún pequeño cuando robaba los juguetes de sus amigos. Le preguntó a su madre una y otra vez por qué lo había dejado crecer robando y haciendo lo malo. Como no se le había corregido siendo niño, al final se convirtió en un feroz criminal. Estas fueron las últimas palabras de un condenado a muerte. Sí, hermanos, el mal orientado amor de la madre, mejor dicho, el engreimiento de la mamá, quien no supo corregir a su hijo, al final lo condujo a la muerte. Lo mismo sucede a nivel espiritual. No es fácil para un pastor señalar los pecados a los hermanos. Si lo hace, si sí exhorta a la congregación a despojarse de la maldad y del pecado. Algunos se sentirán ofendidos y otros dirán que el pastor parece un dictador. Sin embargo, enfatizar la pecaminosidad del pecado y mostrar la manera para despojarse de toda forma de maldad es el verdadero propósito de la iglesia. Esto es, es guiar a la congregación por el camino de la verdadera salvación. Si la iglesia no cumple con este propósito, muchos serán condenados el día del juicio final creyendo que son salvos, pero en realidad no lo serán. Dios Severamente reprendió el pecado de sus profetas y siervos en el Antiguo Testamento. Igualmente, el Señor Jesús duramente señaló el pecado a sus discípulos. Incluso Juan el Bautista hizo lo mismo. Hay muchos creyentes en el mundo entero que dicen tener fe. No obstante, sus conciencias están entumecidas e insensibles por el pecado. Y no saben lo que es tener verdadera fe porque viven en un mundo espiritualmente oscuro. Hermanos, si la Iglesia de Cristo no señala y advierte la pecaminosidad del pecado, sino que más bien es permisiva y tolera la forma mundana de vivir dentro de la congregación con su moda, Música y diversiones muchos recibirán, tal como los incrédulos, el juicio de condenación el día final. Tal como señala Efesios capítulo 5, versículo 13, que dice, Más, Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La Iglesia debe advertir del pecado a sus miembros a fin que puedan arrepentirse y vivir en la luz y santidad del Evangelio, a pesar que al principio les pueda resultar difícil y hasta doloroso. Este es el verdadero amor. El amor espiritual que guía las almas al reino de los cielos. Hermanos, no se sientan tristes ni decaídos si al escuchar este mensaje se si han percatado de alguna maldad, mal hábito, adicción o pecado en su corazón. Más bien, den gracias a Dios porque así podrán desechar esa maldad rápidamente de su ser. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que crezcan espiritualmente y alcancen la medida perfecta de fe y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios que vivan en la luz y en el amor del Padre.